bien, que tranqui amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos al programa Quito, Ecuador. Nos encontramos en el barrio La Calera con un dibujito de un pájaro. San José de Minas, amigos, bienvenidos. Ojalá esté ahí Henry Astudillo para que nos dé haciendo un piro grabado aquí. Síganos, vamos. Muy buenos días. ¿Cómo buenos está, días. Henry? Sí, con el mismo. ¿Cómo va? Eh, venía con... Un dibujito que quería que me dé acomodándola Muy De San José de Minas Es esto, que quiero sacarle Es un pajarito Veo que hace pirograbado, algo así, ¿no? Sí Entonces, ¿me podría dar haciendo uno de estos? Claro eh, ¿Qué está haciendo en este momento? Eh, estoy realizándole un, un búho ¿Un búho? Sí ¿Y también tiene algo más? ¿Algo de...? Claro Tengo varios Varios diseños que estoy, que ya los he realizado y aquí por acá está uno. Ya. Tengo también así. Ya, el de la calera. Sí. Un oso y de San José de Mina, de acá otro pajarito. Pero la ha dibujado mejor que el mío. <risa> Capaz que me dé sí. dibujando de a mí también de nuevo porque está bien detallado. Ya, pues Muy entonces bien. le podemos eh, ¿En realizar qué uno? tiempo le terminará ese de, del búho? O sea, sí me toma un poco de tiempo más o menos eh, eh, para volver mañana tal vez. Día. Ya. Perfecto, entonces, verá, me, me voy a dar unas vueltitas y pues hasta eso para que me dé haciendo el mío, ¿ya? Con mucho gusto. En cuanto le acabe el búho. Sí. Ya, muchas gracias, Henry. Listo. A ver. ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos en la casa de Henry Astudillo, viendo todo lo que hace aquí el arte, vean. Es vivo. Y por si acaso, los que no quieran ver mi programa, ya saben. Suscríbanse, amigos. Eh, Henry, hemos llegado para ver todo lo que hace y ha hecho el búho y muchas cositas más, como esta, este pequeño juguetito que la verdad llama la atención bastante, ¿no? Es hecho madera, ¿no? Todo madera, sí. Todo madera. Todo. Algo que estaba viendo. ¿Esto es comprado o hecho suyo? Porque todo carpintero debe de hacer. No, hecho mío mismo. Es, ya. Esta piecita le hice un día que estaba por ahí. vivo en los desperdicios que me quedaron. Y, y ahí pues lo, lo realicé. Claro, obviamente vienen en internet. Me guié y... Y lo, lo puedes realizar. Es una bateita para poner frutas, alguna cosa. Bueno amigos, ustedes de ahí tal vez digan, solo es una simple batea, puedo comprar en cualquier parte. Pero miren, tiene de todos los pedacitos que se ha ido saliendo, le he ido armándole. Miren. Tiene también como un diseño, esto ya le ha ido formando de diferentes colores. ¿Y qué más tiene? Eh, tengo unos varios diseños que los he realizado. Que... Fidelidad, amigos. Miren. Lo que representa. Ay, por supuesto, también acá veo la calera. A ver, tengan acá también. ¿Dónde estamos la calera? La calera, miren amigos, aquí un osito. De aquí también hay en San José de Minas, así que cuidado por irse por los páramos, también si sí lo hay. Y aquí un pajarito de San José de Minas. Estamos en el barrio La Calera, amigos. Miren ahí. Todo esto es lo que hace nuestro amigo en San José de Minas. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Eh, variedad de cositas que... Haciendo ¿Y esto qué pasó? ¿Se le partió? ¿Qué, qué le qué pasó? <ríe> no, eh, igual unas piecitas que me sobraron de, de la carpintería que estaba haciendo, unas puertitas y. Ah, ahí quedó no, Ya ya veo. Claro, ¿no? miren. Nada se desperdicia. <ríe> nada se desperdicia. Y miren lo que. Aquí la compuesto. Este lobito amigos, miren. Qué detalle no para. ...llevar a nuestras casas. Y pues... ...algo más que... ...que ha hecho... Eh, ...también me... me dedico... Eh, ...aquí está otra piecita también... ...que los, los de, eh, ...miren acá hay... ...otro más... Sí. ...de unos pajaritos... Eh, ...me dedico también es lo que es a, a, a... ...algo lo... ...lo realizo... ...lo que es el tallado. También. Ah, el tallado... Sí. ...miren amigos... Esto sí nos llama bastante la atención porque ya estamos hace poco, hace poco ya poniendo en las redes sociales que va a haber un curso de escultura. Y pues nuestro amigo, mire, ya se ha estado adelantando ya. Sí. por ahí. Claro, estamos aquí ya sacando el arte de San José de Minas, amigos. Así que no solo en Otavalo va a haber esto. Ya estamos tan cerca de San José de Minas y no vale que nosotros también no tengamos nuestro propio arte en la calera, amigos. Y pues próximamente estaremos sacándoles a la venta esto. ¿Qué más tiene amigo? Sí, sí también está tengo de lo que tallados otras piecitas, más que aún no lo logro hacerle a la perfección pero vamos a echarle más ganas. Ya sí. miren este de unos perritos. Ahí. Y pues hay muchas cosas para. Aquí llevar es por eso que este, esta piecita. hemos decidido venir donde Henry. También lo realizando y... Esto lo puede acabar en el curso, amigo. Yo creo posiblemente. que sí. sí, posiblemente que sí. sí. Esa lo voy a llevar para hacer eso. Claro, Mucho este trabajar. una águila. Sí, una águila. Y miren mi pico, sí que pesa, sí que pesa, amigos. Para que ir al gym. <risa> hecha con motosierra nomás. La motosierra, amigos. Sí. Miren, así ya estamos sacándole sí. todo esto en la calera. Y pues, me pregunto: esto no, no, no es de hacerle de la noche a la mañana. Hace que tiempo viene haciendo este trabajo? Porque no solo realiza esto, también puertas, algo así. Tengo sí, entendido, ¿no? Sí, lo que es la carpintería. Esto me dedico es en mis tiempos libres, así, digamos, la noche, la noche me pongo a hacer, ahí es donde uno se, se inspira. <risa> sí, ya. Ahí es. Claro, eh, también veo ahí un detalle, un corazón también. Ah, sí. También. Ah, ya. Esto lo, lo hice para mi mujer. <risa> un detalle incluso para su novia, su esposa, amigos, miren, nuestro amigo no está gastando dinero. Aquí mismo claro. lo hace. Y buscamos Miren. dos palitos y ya estamos haciendo arte. Ya. Muy bien. Eh, ¿Cuál fue el motivo que lo no realizó esto? Porque carpintería fue primero, ¿no? Sí, eso. Eh, la carpintería y. O sea, siempre me ha gustado la, lo que es la madera. Y el, el dibujo también hace mucho tiempo lo venía realizando. Y, Pese a eso ya me, me gustó, fui, visité unos lugares de, sobre esto, de, la, de lo que es la, el Y me llamó la atención y, y ahí pues ya fui tratando en querer hacer estas cosas. Me compré la máquina y, y me y puse la, a hacer. De a poco, sí, de a poco, claro. Intentando así. Bueno, tratando. y amigos, esto chuta... Todo lo que estoy viendo aquí me llama bastante la atención porque incluso la casa es muy bonita, detallada con full ahí, madera, miren Ahí un poco sí se le va decorando. Con para lo los recuerdos recuerda, sí. y para muchas cosas más. Esto... Eh, ¿Qué piensa de aquí en unos dos años más? ¿Lograr qué objetivo? Eh, tratar en esto me gustaría implementar más, o sea, tratar en, en que San José de Minas se reconozca por medio de lo que es la, la artesanía. La eso artesanía. Es lo que se, se trata en, en poder llegar a eso. Claro, claro. Por ahí estábamos observando la calera, San José de Minas. Sí. Miren acá, amigos, San José de Minas. Entonces va a sacar al pueblo también adelante porque ya va llevando una artesanía de San José de Minas, un quiteño, un... o tabaleño quizás, sea la competencia también, ¿no? Exacto. Y pues, este también me llama la atención bastante. Sí, igual es de eh, Un atabalpa, amigos, miren. <ríe> Qué más atabalpa que yo mismo me han de decir. <ríe> no, tranquilo, amigos, que por ahí también, eh, yo también voy a llevar, es un... Uno de estos, pero más pequeño, porque ya lo estábamos intentando. Entonces déjeme verlo, por acá lo, lo traía. Y ojalá Gypsy me ayude con esto, porque hasta ahí quedamos. No sacamos relieves y nada todavía. Pero creo que en el curso va pasando ya poco a poco. Vamos a ir perfeccionando. Nos está ayudando ya de a poco. Entonces, por aquí ojalá pongamos en algún cachito de estos, pongamos Sanco de minas. Porque eso es lo que me falta a mí. Sí, Pero sí, usted ya se sí. sí está poniéndole ya todo ya para que Papu, lo represente. Muy bien. Bien. Sí. <risa> muy bien. Muy bien, muy sí. bien. Eh, tiene bastantes animalitos. Y en el tema de esto, por ejemplo... En lo que es rostros, hasta ahí ha logrado sacarle. Sí, no, no lo he podido más, hasta ahí nomás le, le puedo y por eso es que quiero un poquito más llegar a eso de poder hacer lo que es ya en rostros. Tratar de hacer lo que es mi fuerte, los animalitos, hacer eso. Pero quiero llegar a ese punto de hacer lo que es rostros. ese es mi meta igual. ¿Quién no va a querer llevarse amigos si esto para un restaurante llama bastante la atención? Sí. Y, y, bueno, eh, ¿cómo podría aquí ponerle San José de Minas con eso? Tal vez, no, no sé si es que ¿Eh? puede conectarle sí. para ver cómo va quedando. Ahí. Bueno, amigos, vamos a acercar a la cámara para ver cómo es este proceso, porque... No, nosotros lo hemos visto ya que ya está hecho, pero... ¿Cómo funciona? Todavía no. Veamos, veamos, amigos. Vamos a hacer cales. Bueno, Henry. Vamos a ver... Eh. Lo que trajimos es un pajarito de San José de Minas, miren. Sí, esperemos que un poquito se me caliente, tiene que estar... Un poco caliente, sí, perfecto. Bien. Claro, por el, por el momento podemos ir observando un poco todo lo que tiene acá, miren. La calera. Son pedacitos que van saliendo, va sobrándole y lo, lo plasma aquí ahí la he hecho también de un purro, es de eso, verdad sí <risa> ahí quedó un pedacito de ahí lo fui realizando llaveritos y pues, ya saben, por eso y por eso y por más, Ecuador, amigos, miren. Así nos muestra tantas cosas que nos quedamos sorprendidos, amigos. Aquí tenemos al que se lleva los pollitos, Miren, aquí está el águila. Las macetas. Esto, de hecho, para maceta, un tronquito. Y bueno, pues amigos, antes que pregunten dónde estamos, estamos aquí, cerca de la calle nomás. Miren, este es el taller donde él realiza todo tipo de puertas y más. poner nuestros adornos miren ahí en la sala listo Henry ya se calentó el aparatito sí, ahí estamos ya ya perfecto ahí podemos ya plasmar San José de Minas y está eh. esto es nuestro dibujito amigos miren ahí de un pajarito y vamos dándole un poquito más de forma al pajarito de aquí de minas A ver. Lleva tiempo esto, ¿no? Sí. Eh, sí Paciencioso, la ¿no? Paciencia es lo que aquí tiene que ser el fuerte. <ríe> si no hay paciencia, no, no Yo logramos. creo que aquí no funcionarían si es que estamos con mal carácter porque... Sí, mejor es dejar ahí nomás. Ajá. El... <ríe> hay que estar... Miren, ya va el pico. Esta cosa quema porque... Sí, esto... Es ya bastante... está oliendo a quemado el pájaro. Sí. Claro, exactamente es por medio de eso que se es plasma, por lo que se quema. Prácticamente la madera. Miren ahí. Ya está, ya está viéndose el ojito, el pico. ¿Y qué nos va a dar gusto de vivir aquí, amigos, en San José de Minas? Si tenemos, miren, un perrito de fidelidad. Acá tenemos la batea que, como les decía, amigos, vean, qué hermosura aquí. Viendo cosas que no se ve en otros lados. Y pues solo de pedacitos, miren, aquí la he hecho. Le ha he pegado uno por uno y quedó más bien de lo que venden en las tiendas, porque solo te venden... De un solo color, así como este color de aquí, nada más. Y sí. acá el lobito, el lobito que le vamos a acomodar, está en la luna. La calera, el oso. Y por cierto, el oso, si sí, comentan algunas personas que en el páramo lo han visto, amigo Henry. Sí. Incluso bueno. se ha visto en la página, ¿no? Por, sí, sí lo he visto también, sí. Por medio de eso también es que... Uno se inspira. Se inspira, sí. Escuché algo de eso y rápido uno hay que... Buscar, plasmar. Plasmar, sí. <risa> claro que sí. Esa es la, la idea. Miren, ahí tenemos para poner los esferos. Allá está nuestro tabalpa. Y pues, no podía faltar es la escopeta que también. Miren, este es nuestro atahualpa. Que vamos a hacerlo conforme pase los días en el curso. Pero acá también ha tenido más, amigo. Sí, también más. Ha tenido... Este que está aquí, de un toro, que es? Puesto alguna... En el cacho veo que está puesto, es una... Parece... De lo que le ponen a los gallos. Una espuela. No. no eh, todo es madera. Todo es madera. Sí, se parece. Que miren, amigos. Hecho por madera. Miren. El cacho está salido, no es dibujado. Miren. Sí. Vean. Y esto no es dibujado, ya tiene ya la forma. Sí, miren el dedo, miren el dedo donde entra. Y tiene toda la forma. Acá para colgar los amantes de, de los caballos, los chagras. Que les gusta estos detalles de un herraje, miren amigos. Le ha sacado aquí un caballito. Acá un niño le vemos más triste, algo así, con un perrito. Ecuador acá, otro, y pues por supuesto, algo que no podía faltar para que vaya bien en el negocio, la virgencita, miren ahí, San José de Minas, ahí están las iniciales, SJ de Minas, San José de Minas. Para los amantes de las plantitas igual tengo lo que es en macetas macetas también miren amigos solo hecho de madera y ella pueden adornar como estaba aquí le pueden poner en uno de estos donde está el mamut el de la era de hielo sí. <risa> bueno veamos a ver cómo está quedando. Hacer los pelitos es lo que un poquito toma de tiempo práctica para eso. A eso me llegué casi, recientemente le estoy cogiendo la, la maña de hacer eso. Es un poco complicadito, pero no imposible. ¿Eso sí? Sí. Ella tiene que poner otra punta para ese tipo de sí, acabado, ¿no? hay que cambiar. Eh, vienen cuatro puntas ahí hay que cambiarles mientras como lo lo vaya requiriendo la, el trabajo muy pronto estaré igual haciéndole quiero plasmar la iglesia de san josé de minas que es una hermosa iglesia que se merece exacto eso sí se quería escuchar y muchos mineños ya Sí. Han de querer escuchar eso, tener algo de San José de Minas, sí, una es. iglesia, porque eh, ya hay turismo aquí en San José de Minas, pero ¿qué nos llevamos? Como recuerdo, lo que los turistas deben de preguntarse. Bueno, en mi caso yo me preguntaría, así. entonces ¿por qué no llevar un lindo recuerdo de San José de Minas? Sí. Una iglesia que muchos de los turistas llegan a tomarse fotos y... Sería muy bueno, muy buen, buena iniciativa Henry, porque sí nos hace falta aquí en San José de Minas. Sí, eso. La misma gente es la que igual le lleva a uno por eso, por guiarse para eso. Me han pedido, he tenido pedidos de hacer esas cosas. No lo he hecho todavía, pero muy pronto lo estaré haciendo. La iglesia es algo que me ha fascinado hacerle desde hace mucho tiempo, pero lo voy a hacer. Henry, y como vamos a recibir ese curso de escultura, ya se nos va a ir dando y la idea de una iglesia. Sí, sí, sí, eso es lo Todavía no tengo bien entendido en lo que es los relieves y todo eso, pero usted yo creo que nos va a ganar haciendo eso porque, ¿qué es lo que le hace falta? Herramientas. Eh, sí, las herramientas y, claro, por, eh, en el curso que vayamos a recibir ahí es donde ya prácticamente vamos a llegar a hacer un poco más ya los, en realismo como había entendido que vamos a recibir ese tipo de, de clase entonces eso es lo que queremos y ojalá se unan un, más más personas para, para esa iniciativa que así queremos es realizar que aquí en san José de minas si hay talento si hay talento, lo que no hay es herramientas, de, sí. de, de pronto puede ser eso, ¿no? Pero ah, sí. aquí están, amigos Mire, a veces, como decía Henry, no es necesario de que haya muchas cosas, se puede acomodar. Sí, eso ¿no sí, sí, eso sí. Mi, mi herramienta no es, no es de las buenísimas, pero hay un poco de talento y, y a eso es lo que... Y también con la, la práctica ya de mucho tiempo, ¿no? Sí, todo depende de eso, sí, eh, como en todo, todo es no, no, no es necesario tener unas máquinas que sean profesionales de todo Si usted tiene un poco de talento, pues ahí está ahí Y está más la... que todo las ganas, paciencia sí. Exacto, eso es, eso es todo y con eso podemos llegar muy lejos pasó de ser un dibujante un de una pintura a plasmarlo en madera, amigos. Porque me imagino que era buen dibujante en el colegio, en la escuela. Sí. Ya, sí, entonces, en la, desde la ahí viene misma. dando ya todo esto, ¿no? Porque sí. el dibujo también no es tan fácil, sombreados, tantas claro. cosas que tiene este arte, ¿no? Entonces, nosotros... Sí, sí eso es lo... Claro, pero lo, lo bonito es, eh, yo cuando empecé a dibujar, claro, nadie estaba aprendiendo, nadie nace aprendiendo. Eh, cuando empecé a dibujar, sí fallaba, fallaba mucho, y, pero ahí estaban las ganas de que, o sabes me gustaba siempre el dibujo y cuando más fallaba, más ganas de, de hacerlo Más quería intentarlo, sí, claro. Eso era lo que siempre me, me ha llenado y, y cuando alguna vez... Alguien me dijo una vez cuando estábamos, estaba yo dibujando, eh, yo siempre aprendí a dibujar con lápiz, y como es fácil borrar con el lápiz, yo cometí el error, borraba. Pero alguien me dijo: cuando aprendas a dibujar, eh, de, de una, llévate con un esfero, a plasmar con el esfero, el esfero no se borra. Entonces ahí es donde yo aprendí a, a hacer un poco más. O sea, Hacerle bien, ya directamente, ya sin fallas el dibujo, entonces, con el esfero Ya, Así, entonces, ¿qué, es ¿qué nos puede decir para los demás, eh, las demás personas que les gusta el arte de la pintura, el dibujo? Eh, claro, pues que eh, esto del dibujo, el arte, que es del igual, o sea, que, que lo intenten, que es algo bonito. Que el claro. San José de Minas, sí, si sí, hay, hay talento, pues, que lo pueden realizar muchas, cualquiera. Solo con un poco de ganas lo pueden hacer. Y hasta ponerse, llegar a tener un negocio, pues, por medio de esto, de la pintura. Así es, y, sí, pues, aquí vemos algunas cosas que usted ya las está realizando, ¿no? Sí, eh, este tito este también estaba, es un pedido que ya se va. Ya, casi ya está el... ¿Y a dónde se va este lindo gatito? Este va para San José de Minas mismo. ¿Ya, ¿qué sí. barrio va este? Eh, San Francisco. Ya, muy bien. Mandamos saluditos para el barrio San Francisco. Gracias por llevarse este hermoso gato. Bueno, ese gatito ya está en adopción. Sí, para sí. el barrio San Francisco. Ahí <risa> ya está. Ya. Muy bien. Bueno, Vamos, gracias, gracias, pues, gracias. Gracias. Nuestros amigos quieren saber cómo pueden contactarse con usted a través de... ¿de qué? El número, mi Facebook... Mi número de teléfono, claro, y Facebook también estoy. ¿Ya? En Estudillo. Suscríbete, amigo. ¡Ya es hora! <risa> a ver, ayúdenos con el número telefónico, ¿ya? A ver... Eh... 099-860-8206. Me pueden contactar ese número. Ya, en Facebook. Para que vean nuestros amigos cómo están nuestros... Eh, ahí estoy como Atahualpa. Henry, Estudillo. Henry Astudillo. Henry sí. Estudillo Muy bien. Les recordamos, amigos, el 099 82 8206 Ese es el contacto que pueden... Llamar y pedir cualquier animalito, porque dice que el fuerte es los animalitos, ¿verdad, no? Sí. Los es. amantes de la naturaleza. Aquí estamos, amigos, aquí estamos. Bueno, Henry, le dejamos y pues muchas gracias por mostrarnos su proyecto, su emprendimiento que es muy valioso para San José de Minas. Va a sacar en adelante y este nombre no se olvide. ¿De dónde, sí, venimos? ¿De dónde es venimos? ¿De dónde somos San José de Minas? mi Mineños, ¿no? Claro, cuando empecé a hacer esto es porque tenía que esto grabarse en mis, mis trabajos, lo que es San José de Minas, esa es la, la idea, plasmar a San José de Minas. Sí, y pues, tal vez ya se han llevado algo de esto personas de afuera. Eh, sí, mis trabajos ya se fueron a, a España también. Sí. Miren amigos, son José de Minas, ya está por España. Sí. <risa> Qué orgullo, amigos, ser mineño y también que se esté realizando ese tipo de trabajos, porque eh, son muy pocas de las personas que lo realizan, es muy paciencioso y ya estamos sacando todo esto no necesariamente en Otavalo, porque ya se ve que en Otavalo todo tienen, pero nosotros también, ¿por qué no? Aquí tenemos a nuestro amigo Henry, que nos puede ayudar con todo este tipo de trabajo. Amigos. Así que ya saben, amigos, suscríbete, Braín Quito, Ecuador, y Henry Astudillo, quienes puede ayudar con todo este tipo de artesanías, amigos. Pero grabado. Muchas gracias. Brian hago, eh, un momento. No, aún no se vaya. Le quiero hacer un un obsequio a usted, eh, quiero hacer este pequeño obsequio para, para que se llegue el recuerdo de acá de la calera. Ya, no, no, no, no lo esperaba Henry. Eh... Sí. Ah, ya. Ya le he estado poniendo también la firma. Sí, eso le estaba haciendo para que... Miren amigos, este cuadro ya les voy a hacer ver un poco más. Va a ponerle con el logotipo aquí, le veo que está escribiendo. Sí, le vamos, vamos a ver, por lo menos a ver, la serie Excelente. No soy buena en la pintura, pero ahí intentamos hacer algo bueno. Lo que pasa es que nuestro logotipo sí es bastante sí, es claro. complicado. complicado sí. Y más que todo, bueno, amigos, es una parte muy pequeñita que tocaba hacerlo, entonces sí es complicado. Bueno, ahí tenemos. Bueno, este obsequio va de mi parte para... para... para para el ah, programa, programa Quito, Ecuador. Vale. Bien. Quito está. Ecuador. Sí. Muchas gracias. Le deja sin palabras eh, Henry. Eh, pues nuestro logotipo lo tenemos plasmado en uno de los trabajos de Henry Astudillo, del barrio La Calera. No solo está representando a su barrio, sino que también a San José de Minas. Por ahí tenemos algunos, como el del pajarito que está de San José de Minas y muchos más. Sí. Entonces... Eh, agradecido por abrirnos las puertas porque esto es nuestro programa, acercarnos eh, no solo a un emprendimiento de gastronomía, hemos acercado también a pintura, artesanías y pues cuando vi esto dije, tengo que irme para allá. Entonces, le agradezco de corazón y a pues usted, muchas, muchas gracias, gracias por ver el programa Quito Ecuador, amigos. ¡Chao, chao! Yeah. <laughs>